Lo novedoso de ese, era el sistema de seguridad que tenían. Eran tranvías que se llamaban también eh, eh, que el sáfer de eh, seguridad. Era un sistema de que si el motorman llegaba a tener una descompensación, una descompostura o, o dejaba de, de, de, de tener las manos sobre los controles, se paraba de, en el acto accionaban solo los frenos, accionaban solo las puertas y el coche se detenía. Eso se llamaba el sistema de hombre muerto. O sea que eh, eh, tenía en sí el sistema una seguridad que no la tenía ningún coche, ningún tranvía.